Hola, qué tal, saludo nordestano, buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos, gracias a Dios con nuestro compromiso con la firmeza diaria y como de costumbre iniciando esta semana, tengo que decirle que para hoy las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, marcha en Caracas, Venezuela contra el imperialismo, Así que ampliaremos más adelante, a continuación, no se lo pierda, nuevas protestas violentas en Hong Kong, señores. A continuación también ampliaremos. En el ámbito nacional, FENADECO rechaza posible aumento del precio de la leche en finca, como reclaman los ganaderos. Ministro de Agricultura interviene en conflicto por agua entre productos de Valverde y Montecristi. No se lo pierda tres muertos y dos heridos en un fatal accidente de tránsito en la provincia de Duarte, aquí. No se lo pierda también en el ámbito local regional para hoy. A continuación, las noticias. Director Oizoe visita hoy a Ugamba. Asegura, el puente será construido antes de que concluya este año. Dirigentes del movimiento social y popular reaccionan ante la visita. De Pagán, director de la OISOE, ratifica el llamado a huelga. Desconocidos roban mercancía dentro de este colmado. En la comunidad Manhattan, vista al valle, aquí en San Francisco. Y era en menor de edad en medio de una riña en un centro de diversión. A continuación también, no se lo pierda. Muere joven tras sufrir golpes. En la cabeza, supuestamente se lanzó en una piscina, dentro de una cabaña, aquí en San Francisco de Macorís. Muere en accidente de tránsito, propietario de tienda, de venta de celulares, aquí en San Francisco Javier Celular. Ahí está. A continuación, matan hombre a tiros para atracarlo. En la carretera San Francisco de Macorís-Tenares, la comunidad de las Cuerasuma, hieren y golpean. Atracan a este joven en la comunidad de las Guamas. Le llevan su motocicleta y otras pertenencias. Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese, pues ya inició la fuerza informativa sobre todo. Señores,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 las agresiones sistemáticas del imperialismo contra la soberanía, la autodeterminación y la integración de nuestros pueblos. Dijo el grupo de texto de su declaración final que salvo cambios de última hora será eh, rubricado el domingo por casi 500 delegados. Miren en otro orden nuevas protestas violentas en Hong Kong. Así que protestas prohibidas por las autoridades de Hong Kong enfrentó hoy el nuevo manifestante y efectivo antidisturbio de la policía que dispararon múltiples botes de gas lacrimógeno para dispersar a las masas. Ahí vemos las manifestaciones muy fuertes ¿eh? llevadas a cabo por allá en Hong Kong, señores, increíble, continúan los enfrentamientos. La Secretaría General del Frente Nacional de Defensa del Consumidor advirtió que sería criminal para la niñez y los envejecientes de escasos recursos un aumento en el precio de la leche en finca, como demandan los ganaderos, eh, hasta el momento, Carmen María Solano entiende que elevar a 30 pesos el filtro de leche líquida condenaría a la muerte por denutrición a muchas personas pobres y desvalidas, por lo que el producto alcanzaría un precio al detalle de 80 a 90 pesos. Se sigue discutiendo esto, sector ganadero de nuestro país, sobre un aumento en el precio de la leche en finca, como reclaman, repito, los ganaderos. El ministro de Agricultura interviene en conflicto por agua entre productores de Valverde y Montecristi. Así que, ante el conflicto que se ha generado entre los productores agropecuarios de Mao y Montecristi por la distribución del agua, Osmar Benítez prometió Sacar de las presas Tavera y Monción Un millón de metros cúbicos De agua Para aumentar el caudal del río Yaque del Norte Para que la línea noroeste Pueda abastecerse Y salvar la cosecha Escuchemos entonces A Omar Benítez, Ministro de Agricultura Adelante Para atender la el cultivo de arroz en la line, en, en Montecristi que está en riesgo, hay unas 40, 50 mil estar en riesgo, hemos tomado la decisión de jugarnos en el gobierno y le vamos a aumentar un millón de metros cúbicos de agua por segundo para no dejarlo en mano, sino llevarlo directo a Montecristi para que no se nos dañe, o ver que podemos tratar que se nos dañe, lo menos posible que no se nos dañe el, el arroz que está en riesgo. Ahí está. Ojalá y que esta intervención del ministro de Obras Públicas tenga su resultado para que esos productores de, de arroz eh, puedan llegar a un acuerdo y que la cosecha no se vea afectada. Miren, lamentable información, tres muertos y dos heridos en un fatal accidente de tránsito. Eh, la madrugada de este domingo al deslizarse el vehículo en que se desplazaban por la autopista del nordeste específicamente en la comunidad de Platanito del municipio de Arenoso aquí en la provincia de Duarte entre las víctimas mortales habían dos mujeres así quedó el carro, un carro modelo Kia ahí están las damas, caramba, impactante, conmovedoras las imágenes muy triste de lo que fue ese aparatoso accidente un Kia modelo K5, donde eh, se desplazaban las cinco personas luego de perder el control y estrellarse contra la barandilla del borde de la autopista. El vehículo quedó destrozado. Repito, el saldo es de tres muertos y dos heridos. Y miren cómo quedó. Ahí está una de las víctimas eh, lamentables. Fueron llevados a las áreas de emergencia, la morgue principalmente, del hospital en esa zona, pero caramba, en realidad eh, fue impactante el hecho. Y miren cómo quedó principalmente el vehículo en el que se desplazaban esos seres humanos que perdieron sus vidas. Mírenlo ahí, estas jóvenes, eh, jóvenes también que le acompañaban, quienes todos, todos eh, murieron en ese fatal accidente, repito, por allá en esa zona de la provincia de Duarte. Muy lamentable y muy penoso. Y penoso más, caramba, en el ámbito local-regional también. Tendremos un poco más adelante los detalles sobre un querido empresario de aquí de San Francisco de Macorís. Bueno, eh, nativo de Tenares, ¿verdad? Pero ha hecho una vida comercial con su tienda de venta de celulares aquí en San Francisco de Macorís. Y anoche recibíamos la información también de su deceso. Le hablo de Javier Celular, eh, también víctima de otro fatal accidente de tránsito ocurrido aquí este fin de semana. Muy lamentable, muy triste. Miren, vamos a ver, señor director, y vamos al WhatsApp inmediatamente para ver quiénes están en sintonía con nosotros. Aquí está, nos envía esto. Bueno, dice, una invitación, seguridad y justicia. Tenemos a bien invitarle, dice, por aquí el honor Importante conversatorio entre Policía Nacional y Fiscalía. Esto será el martes 30 a las 6 de la tarde en el cuartel aquí en San Francisco de Macorís. Muy bien, gracias. Y estaremos por allá con esta información. Aquí está y Paula, el primo Frederick Nos envía algunas... Ah, bueno, qué bien. Parte de los videos de lo que fue la presentación del grupo Conconquemao, del cual nosotros pertenecemos. Ahí está. Esto fue en el cierre de las fiestas patronales. El primo Frederick estaba degustando por allá del concón, del sabor de concón quemado eh, en las fiestas patronales. Démonos un poquito de audio, señor director. ¿Por qué no a la presentación de concón quemado allí en las fiestas patronales? Tenemos audio. Podemos. Bueno, excelente, ¿eh? ahí está la participación de ConCon Quemao. Eh, qué bien. Miren, a propósito de ConCon Quemao, señores, viene algo súper interesante en septiembre, septiembre 22, ¿eh? un gran evento aquí en San Francisco de Macorís, ya en los próximos días, creo que a partir de mañana o hoy mismo estaremos viendo parte de la expectativa de un gran evento que realizaremos aquí frente a Telenor y justamente con el patrocinio oficial de Teleoperadora del Nordeste. Qué bien, más de 10 grupos en escena. Miren, vamos a ver entonces continuando con las noticias. Eh, perdón, con las imágenes que nos envían por aquí Gracias, Freder y Luis Geraldino desde Las Guasumas. Nos dice por aquí una postal del papá Eres el rey de la casa, papá, felicidades en tu día Qué bien, Margot desde hermanas Mirabal Nos envía también una linda postal, gracias a Margot Victoria Santo desde Las Guaranas Buenos días, Vladi, bendiciones y salud Para que cada día puedas informarnos De todo lo que pasa en nuestro país Gracias, o mucho cariño de Victoria en las Guaranas, sector San Juan. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Vámonos al corte, señor director, y al regreso más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. En la mañana de hoy, llegó a San Francisco de Macorís el director de la OISOE, Francisco Pagán, se hizo acompañar del gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antiguo Javier, de otras autoridades. Bueno, ahí vemos el empresario comerciante, amigos nuestros, Femio Vargas, Rafaelito Soriano también, del comercio de San Francisco de Macorís, presidente de la asociación de mayoristas, ingenieros, y otros que llegaron, observamos un poquito más tarde también, que llegó eh, Manuel Trinidad, presidente del PLD, diputada Miledis Núñez, entre otros, que se apersonaron para ver verdad lo que sería el anuncio por parte de, de Pagán de que definitivamente ya en los próximos días iniciarán la construcción de tan anhelado puente, tan exigido puente en el sector Ugamba. Mírenlo ahí el director de la OISO y su comitiva. Vamos a ver entonces, tras los cuestionamientos que le hiciéramos a Pagán, lo que contestó. Adelante. Nosotros eh, hicimos los estudios necesario para poder diseñar un puente seguro eh, los estudios de suelo básicamente se hicieron los estudios de flujo del agua también se hicieron para diferentes crecidas y para diferentes periodos de retorno o sea, probabilidades de, de, de, de, de grandes crecidas de, de, de del río y eso permitió desde, de definir una geometría que va a llevar el puente eh, también eso nos permitió a nosotros elaborar un presupuesto pues como ustedes podrán observar el suelo de aquí es un, un suelo que no, no es muy bueno, bueno es un suelo malo, por lo tanto va a tener que, que, llevar que llevar algunos reforzamientos en, en los estribos, o sea, en, en los aproches donde sale y entra el puente. Entre Recuerden que, que nosotros iniciamos en el hospital, hospital de San Francisco de, San Francisco de, Macorís. San Francisco de Macorís, es, es un, un hospital que, que se inició, que inició ya hace un, no unos cuantos meses y hemos avanzado considerablemente en el hospital de San Francisco de Macorís. Hablo del hospital de San Francisco de Macorís porque quiero decirle algo con relación al puente. Cuando se inicia el, los, los trabajo de San Francisco de, de Macorís, eh, nosotros, nosotros dijimos que sí, que, que íbamos a construir los puentes. Ese puente el, el día que se inicia se el hospital de San Francisco de Macorís, nosotros comenzamos, comenzamos a hacer los estudios básicos. básicos. Hoy, podemos Hoy podemos decir que, que tenemos un diseño, un diseño y plano elaborado para iniciar el proyecto. proyecto. Eh, el, el, el puente eh, el es vehicular el es un puente de, que es la longitud que tenemos, que tenemos ahí. Tenemos que hablar sobre alguna vivienda que hay aquí, ponernos de acuerdo en el camino, que son gente que hay que proteger y cuidar. Eh, y tenemos que planificar bien el inicio del puente, porque no puedo yo entrar aquí con 10 equipos y pues llevarme esa casita que está ahí o esta que está aquí. Yo no trabajo de esa manera. Bueno, señores, ahí está Pagán. Eh, esto no llenó las expectativas por parte de, de los miembros del movimiento social, de los dirigentes populares. Bueno, señores, Entendiendo ellos que prácticamente ha sido otra promesa de pagán y ellos esperaban de que a partir de hoy ya comenzaran las evaluaciones sobre todo de las viviendas que va a haber verdad que, que quitar mover algunas casas de esa comprarla buscar buscarle otro lugar a esas personas y vamos a ver cómo reaccionan los miembros del movimiento social y popular que estuvieron presentes ahí. Aunque no tuvieron ningún tipo de contacto con Pagán. Escuchemos el parecer de esos dirigentes sobre la visita de Pagán hoy a Ugamba. Adelante. Eh, eh, Como cómo, cómo es el hospital. A evaluar que van. Ellos no van a iniciar, ellos van a evaluar la construcción del puente. No es verdad que van a arrancar seguido. Es a evaluar las casas que hay que, que eh, eh, eh, comprar para poder hacer el puente de Ugamba y de Vijao. Pero vence que de cuenta, se quedó a nivel de funcionario. No vieron a nosotros aquí ni siquiera lo llamaron, porque a ellos no les interesa que la huelga se quede sin efecto. La huelga va, claro que va el día 7. que entendemos que ellos vinieron a hacer lo que más hacen un gusto político porque ni con nosotros conversaron que fueron lo menos ellos vinieron se pararon en una parte del puente y no conversaron con los dirigentes que estamos haciendo el de este, de esta obra como es el puente que comunica Juan con los 10 de Cáceres nosotros no entendemos por qué esto que fue declarado hace aproximadamente tres años eh, declarado estado de emergencia sigue como un huequito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 Fracasaron en ese intento y nosotros ratificamos la jornada huelga y le decimos que será la responsabilidad de ellos, las autoridades del gobierno de San Francisco, como nacionales. Ahí está, ratifican el llamado a huelga, no llenó las expectativas de los miembros del movimiento social, la visita de Pagán, entendiendo ellos que esto forma parte de un proceso de campaña política y de que no... Van a hacer el puente, no van a iniciar durante todo este tiempo el puente en la comunidad de Ugamba. Posterior a esto, hay que decir que también se trasladaron hacia la comunidad de Bijao, donde también por allá evaluaron la construcción, el inicio ya eh, del puente también en esa comunidad que ha sido tan demandado en Bijao. Miren, señores, en otro orden, desconocidos robos mercancía de un colmado en Manhattan, Personas hasta el momento no identificadas robaron todas las mercancías del colmado Marta en el sector de Manhattan, Vistalvalle, Valle, en esta ciudad, según las declaraciones de la propietaria. Escuchemos entonces a Marta lo que nos dice sobre ese robo en su colmado. Adelante. Se aprovecharon los trueno el agua, el jueves en la noche, Partieron por la parte de atrás. Se, Se llevaron, llevaron todos. Todo, todo, todos. Desde el pollo de Frisia hasta el pan. Se llevaron, todo. llevaron todos. ¿Dónde queda el negocio? En, en vista del, Valle, del Manhattan, Valle Manhattan, en la calle la principal. principal. Después, Después de la, de la suicidora su Reyes Es ¿Sí? la primera vez que ustedes resultan víctimas de, de robo. Roba roba la no, ¿Las robado de la Me han robado ya cuatro veces. Pero siempre me habían robado, no como ahora, pero ahora sí. Se llevaron todos. Cinco años. En ciento y pico. Se llevaron la música, se llevaron todos hasta la licuadora. En ¿Los robos anteriores habían identificado a quién le entraron? Nunca hemos sabido nada, ni la policía me ha dado declaración, ni ha agarrado a nadie, ni mucho menos. En reiteradas ocasiones le han robado a esta mujer, caramba, qué pena, eh. Cómo la delincuencia sigue entorpeciendo la parte productiva de nuestra gente, de la gente que quiere trabajar día a día con mucho esfuerzo en este colmado. Dichosa fue ella y que le dejaron ahí, y es porque no pudieron llevársela. Póngase la, las imágenes, señor director. Eh, veo por ahí que había en una zona, un área de billar. Veo que ahí están las mesas de billar, mírenla ahí. ¿Eh? La parte derecha de su televisor. Dos mesas de billar, ahí están las mesas. No se la pudieron llevar porque imagínense ustedes lo que, pesa una mera, una, lo que pesa una mesa de billar. Pero qué lamentable los actos delictivos que acontecen a diario. Miren, señores, a propósito de actos delictivos, de violencia que impera y que los fines de semana esto se incrementa, caramba, lamentablemente. Y eres un menor en medio de una riña, en un centro de diversión. Se trata de un menor de 17 años de edad, conservamos verdad, su rostro eh, por la ley y porque debe de ser así su integridad física, le protegemos. Recibió herida de armas blancas en un confuso incidente en un centro de diversión aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a dejar que sea el menor quien ofrezca detalles sobre cómo resultó herido. Adelante. Anoche estaba yo en el tronco con amigos estaba afuera, entonces el amigo en el mío estaba discutiendo, discutiendo con, con otro. Entonces, como te desapartaron, como te desapartaron, te dije espalda. El muchacho me apoyó por atrás. ¿Pudiste reconocer a esa persona? Si sí, no lo veo, lo no. reconozco, pero no. por ningún tristeza. ¿La, no. ¿La, la mataría o ¿Y ahí para mí? Bueno, ¿Cuántas fue no la herida la yerva, la... Victoria, la ¿Es es la... de Dios? Esa parte de una, pero no, para la... por ahí. ¿Por qué fue como a la las 12 por ahí. ¿Por qué vino esa discusión? No entonces, como yo me di cuenta, ya estábamos discutiendo, entonces yo para me, me metí en medio para que, ¿sabes? Para que, que no siguiera. Entonces, eso fue lo que pasó. Difícil, señores, como le decía, y en los últimos días hemos observado desde la pasada semana cuando nos reintegramos al espacio, luego de nuestras vacaciones, comenzamos ¿verdad? a cubrir informaciones y a presentarle hechos lamentables, principalmente de muchas riñas, de muchos atracos, personas heridas. Si no mal recuerdo, recuerdo ya van ocho alrededor, de ocho personas. Luego que entré de nuevo, sobre todo, que, que, que he visto que han sido que ha resultado herido. Por armas blancas, por puñaladas ¿Y cómo es que nos estamos tratando, señores? Es como animales que nos estamos tratando Y aquí la persona, aquí todo el mundo eh, Bueno, hiera a cualquiera con un arma blanca lo, lo, le, le propina una puñalada y todo se queda así Y quitándole la vida a personas, hiriendo personas Pero aquí hay una complicidad y un fallo de sistema Que tenemos también que, que romperlo, que cortarlo de raíz, señores porque miren esto, o escuchen bien, y por qué se lo digo, el joven tiene 17 años, es menor. En los, está prohibido que los menores entren a centros de diversión o no. Y en ese centro de diversión que él mencionó, que, que él mismo se encargó de mencionarlo, en la Avenida Libertad, ese centro, y todos saben que no deben de permitir la entrada de menores. Sin embargo, el menor fue herido en ese centro de diversión. Aquí no hay leyes contundentes que puedan regularizar esto, caramba. De por Dios, hay una complicidad entonces por parte de las autoridades y los que están encargados de velar por eso, ¿para que eso no siga ocurriendo? Es más, miren, la juca, aquí se habló de juca, de eliminar la juca y aquí hemos observado en muchos centros de diversión cómo se consumen jucas, cómo todavía se fuman jucas. Entonces, de por Dios, caramba. Y luego entonces nos lamentamos, ay, que esto y que el otro. Pero los que están encargados de proteger y de velar son los mismos que lo permiten. Ellos mismos permiten todo esto. Caramba, qué pena. Miren, nosotros nos vamos al corte comercial. Y al regreso más noticias en esta que es su fuerza informativa, sobre todo. muere tras sufrir un golpe en la cabeza. Supuestamente se lanzó en una piscina dentro de una cabaña este joven. Wandy de los Santos residía en la parte alta de esta ciudad. Y según datos ofrecidos, el occiso se encontraba en una cabaña turística en San Francisco de Macorís. Eh, se encontraba en esa cabaña acompañado de otras personas, nueve en total, las cuales se encuentran detenidas para los fines correspondientes. Hay que decir que el cadáver de este joven eh, fue encontrado flotando en la, dentro eh, de la piscina donde se encontraban ellos. Eh, fue trasladado su cuerpo hacia el Instituto de Ciencias Forense y luego posteriormente llevado hacia su residencia, su vivienda en la parte norte aquí en San Francisco de Macorís o parte alta. Eh, quisimos conversar con algunos de sus parientes, no quisieron ofrecer ningún tipo de información, al respecto, la policía está investigando la muerte dentro de una cabaña, repito, en una piscina, tras supuestamente, supuestamente sufrir un golpe en la cabeza luego de lanzarse el joven Wandy, o Wadi de los Santos. Lamentable y se investiga este caso. Como lamentable también es la muerte de nuestro amigo empresario, propietario de la venta de, de tiendas de celulares aquí en San Francisco de Macorís, Javier mejor conocido como Javier Celular, en un fatal accidente de tránsito, murió en la noche de ayer, aquí en San Francisco de Macorís, vemos el momento cuando era trasladado su cuerpo e impactó con este eh, minibús eh, de transporte turístico. Debemos de aclarar, porque se ha estado diciendo desde el día de ayer, de que pertenece ese transporte a la denominada voladora, como se le conoce aquí en San Francisco, no, mírenlo ahí, eso es una compañía de transporte turístico eh, eh, donde impactó Javier celular, celular con su vehículo, un Sonata color blanco. Los reportes que tenemos hasta el momento es de que eh, Javier venía a alta velocidad. Hubo una persona, un testigo, y ha sido colgado el video en las redes sociales, que decía, narra lo sucedido, decía que Javier venía conduciendo el vehículo y dando algunos bandazos, como se conoce, saliendo fuera de su carril. Eh, dentro del vehículo... Había un, una botella, ¿verdad?, de licor, por lo que se presume que quizás pudo estar bajo los efectos del alcohol. Muy lamentable este hecho. Un hecho que, un hecho que eh, nos enlutece a los franco también este joven empresario que durante mucho tiempo sirvió aquí con su empresa de Javier Celular. Aunque es nativo de Tenares y sus restos están siendo velados por allá, muy querido Javier Celular. Así que paz a su alma. Desde aquí nosotros nos unimos al dolor de su familia Le conocíamos a Javier Javier era una persona que siempre, caramba, nos saludaba Valoraba el trabajo que hacíamos también Y nosotros también el trabajo que hacía él Así que paz al alma de Javier Celular Y conformidad para sus parientes Sus restos están siendo velados en Tenares Oriundo de allá, caramba Miren, matan hombre para atracarlo también, caramba, anoche, esto fue en la carretera San Francisco de Macorís, Tenares, por allá en la localidad de La Yagüiza. Se trata del señor José Luis Conce Valerio, de 41 años, ultimado de un disparo en medio de un atraco. El pasado domingo anoche, cuando iba, según los informes policiales, en compañía de su esposa y unos desaprensivos, malhechores, malvados, y excúsenme el término, malditos, lo interceptaron para atracarlo. Para llevarle el celular de la esposa, él se resistió y le dispararon. Estuvimos hoy en su velatorio, por allá también, y vamos a ver qué dicen sus parientes. Adelante. Bueno, ahí vino eh, a celebrar el día del padre conmigo y me trajo mucho regalo, eh, el, el hermano, el, le compró mi coche y ahí estábamos muy, muy contentos pero entonces salen de una prima también y cuando venía saliendo a la embocada del de callejón de, de, de, de, de la joya ahí lo eh, vasaitaron y, y la señora trae ahí en la mano entonces ella se lo dio pero entonces eh,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 Oh, caramba, qué pena, qué lamentable eh. Visitaba a su padre el Día de los Padres Y miren cómo termina todo esto Luego que se marcha Hieren y golpean Para atracarlo En la comunidad de las Cuasuma Un joven, Alex Fortunato Lo hirieron de balas Cuatro disparos, recibió cuatro balazos Golpeado en su rostro y despojado de su pertenencia De su, de su motocicleta también Vamos a ver Qué nos dice el lesionado Adelante iba pasando, ellos iban, ellos iban en dos motores, motores eran cuatro ellos y, y se, se volvieron, se volvieron a atracarme entonces o sea, yo mandame me dieron me dieron me dos tiros pero me paré, yo me hasta me caí del motor, de motor dos dos tiros. Entonces, entonces cuando, cuando yo, yo me, me caí ellos me, me, me dieron un par de cachazos de me dieron sí. el teléfono, la cartera y el motor ¿tú habías tenido algún tipo de inconveniente con alguno de ellos? una discusión tuve con uno una vez o sea, que tú identificaste quiénes están detrás de todo, detrás de todo, todo esto y quién le pidieron a la justicia. No, que sea la justicia. El motor, el, motor, el, el teléfono, de teléfono de la cartera. ¿Cómo acuerdo eso? Como a las 9 de la noche. ¿En dónde? En la Guam. Bueno, ahí está, señores, lamentable, ¿eh? La violencia impere en nuestras calles. El 1433, una linda postal, muchísimas gracias. Wilton Gómez desde Madeja nos dice: siempre activo. Janet activa también, nos envía la foto de su hija. Ahí está, está de cumpleaños. Felicidades para ella, Janet, para tu hija, que cumpla muchos más. 6625 nos dice: felicidades para Hochi que está de cumpleaños. Los carros y un Dyson. Dice por aquí, bueno, una crítica a los carros Hyundai, dice él, el 65 69 Buenas tardes, Vladi. Favor, saludarme a Eugenia en el Cirolillo de parte de Rafael Gómez. Muy bien. Continuamos del 65, Iris desde la Reforma. Hola, buenas tardes, Vladi. saludo desde la reforma. Gracias a Iris. Continuamos con Melita Contreras Abreu. Vladi, favor, de felicitarme a Juan Monegro del Día de los Padres. Y finalmente, Ramón Flores desde Vista al Valle. Nos envía por aquí un link. Juan Carlos se Senoví, señor director. Bueno, el video no llegó, Juan Carlos. Mírelo ahí y ya nos vamos. ¿eh? No llegó, Juan Carlos, el video. Es sobre una vivienda, dice Juan Carlos, que se incendió por allá, se quemó, pero no llegó, Juan Carlos. Gracias por su sintonía, hermano, y por siempre estar activo con nosotros.